Hoy está con nosotros Emilio Corchado, CEO de StartupOLE, uno de los mayores eventos de emprendimiento tecnológico de Europa y director del mayor hub de innovación y e emprendimiento de Castilla y León como es el CILHUF, Emilio. Es un, un placer, placer tenerte aquí en la Universidad de Isabel I, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. En primer lugar, para quien no conozca, para los pocos que no conozcan, qué, qué es StartupLink, qué consiste StartupLink y, por supuesto, consiste en Thinksoft. Bueno, eh, Tomás, en primer lugar, daros las gracias por, por la entrevista y es un gran honor estar con, con vosotros y con una universidad eh, de referencia como la vuestra. Bueno, Startup World es una plataforma de emprendimiento tecnológico que, que conecta a todos los miembros del ecosistema. ¿no? Eso es siempre pone poner a las startups, a las eh, microprimes, microempresas, autónomos en el centro y conectarlos con el resto del ecosistema. Eso es inversores, corporaciones, eh, administraciones públicas, universidades, parques científicos, es decir, lo que representa el, el talento y todo aquello que apoya la creación, como he dicho, de, de ecosistema y hacerlo de una manera potente. Y en nuestro caso, en StartupOLED, nos caracterizamos por hacerlo de una forma democrática. ¿no? Es decir, la mayor parte de nuestros eventos o todos nuestros eventos, la entrada al público general, es, eh, es gratuita. Y bueno, pues ayudamos a que, a que el emprendimiento sea algo de todos eh, y que genere posibilidades y sinergias entre todos. Hablando de StartupOLED... ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se origina Startup? ¿Qué te llevó a, a desarrollar una iniciativa de, de este tipo? Bueno, fue eh, acercarte a un montón de gente, un montón de actores relevantes que hace unos años, ya más de una década, eh, empezaba a hablar de todo el tema de las startups. Eh, yo no sabía realmente casi ni lo que era una startup y empezar a interesarme por eh, eventos a nivel europeo. Íbamos mucho a Bruselas, hablábamos con con gente del ecosistema y eso empezaba ya a ser algo muy interesante para mí porque es eh, eh, una manera de añadir a eh, digamos, la comunidad universitaria unos valores, unos contactos que son muy necesarios también para nuestros jóvenes. ¿no? Entonces bueno me empecé a interesar cada vez más, a aprender a conectar y de ahí nos lanzamos a solicitar un proyecto que tú conoces, el proyecto Welcome, fue un, un apoyo eh, muy fuerte para StartupOLE, con el que empezamos a generar todas esas posibilidades y esa comunidad. ¿no? Eh, y eh, fíjate, a nivel europeo empezar a conectar Salamanca con Madrid, con Berlín, con Dublín, con Milán y empezar a, a hacer contactos muy fuertes y aprender de los mejores. Eso fue el, eh, los comienzos y la manera también de que desde Salamanca, que somos una pequeña ciudad digo a nivel europeo, eh, pues conocer y, y generar todas esas posibilidades que han hecho que OLE se haya convertido en uno de los principales eh, eventos, uno de los tres eventos más potentes en España eh, y bueno también ha sido el por qué no lo que nos ha permitido coger la, la, el momento suficiente para hablar de Castilla y León y atraer todo ese ecosistema, esa comunidad OLE y que impacte, impacte con nuestra región. ¿Por qué es importante el desarrollo de este tipo de, de iniciativas para acercar el emprendimiento a, a los jóvenes, a, a los universitarios? Queremos que las primeras oportunidades crezcan en nuestra tierra y para eso hay que agitar conciencias, hay que traer a inversores, a corporaciones y que hablen de todo eso y que eso, como digo, deje de ser una anécdota para ser una realidad y que sea algo común y que nuestros jóvenes tengan en muchos eventos que se hagan aquí otras otras redes, etcétera, el observatorio del proyecto CILHUB, eh, tengan muchas facilidades para eh, llegar a esos inversores y corporaciones y recibir el primer impacto, el, el primer apoyo económico, es decir, acelerar los procesos de la de la innovación y el emprendimiento. Y eso es en lo que Zilhub y Startup, ¿vale? estamos de OZ y COZ. La verdad que enhorabuena por, por todo lo que estáis haciendo. Eh, lo sé de primera mano que ya no es eh, el, las oportunidades que, que te puede llegar a dar poder hablar con estas corporaciones, con estos inversores, sino también a la hora de fomentar el emprendimiento, eh, la cantidad de jóvenes, porque nosotros Hemos tenido acceso también a través del Zilhav a poder desarrollar estas entrevistas, poder sacar este ratito contigo, poder sacar eh, ratito pues, con Juanma Romero o Esteban Mayoral. Zilhav nos ha dado esa posibilidad de conectar con ellos y eh, además los, los jóvenes eh, universitarios tienen acceso, posibilidad de escuchar a Rodrigo del Prado, el fundador de, de BQ, entre otros y creo que es A Vincent Rosso, un unicornio. ¿eh? Cofundador de Blancar y así que nada, enhorabuena y muchísimas gracias por, por este ratito, es un placer tenerte aquí Muchísimas gracias, si te quiero decir algo más os quiero decir algo más, para que entendáis que lo que hablamos no es hablar, es hacer este fin de semana eh, estuve con eh, unos emprendedores que han pasado por Startup no voy a decir el nombre pero sí voy a decir la cantidad, porque antes decíamos que el mayor éxito eh, había sido una inversión de 50 millones de euros eh, cerrada a través de Startup, etcétera, y en Castilla y León. Bueno, el otro día ya nos dijeron que nos hemos quedado, se han quedado cortos y ya hablan de 107 millones de, de euros. Eso es de lo que estamos hablando. Y eso no ocurre todos los días y no lo da correr todo el mundo. Pero lo que sí queremos es que desde Startup y desde Steel Hub, todas esas posibilidades impacten cada vez más en nuestra, en nuestra querida Castilla y León. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer y esperamos volver a verte por la Universidad en Primera. Estamos en ello, siempre la lucha. Un placer.